Hola amigos, bienvenidos a Zona Gravedad. Bueno, hoy nos hemos bajado aquí al taller porque vamos a ver algunos pequeños detalles de cómo podemos organizar todo el tema de, de herramienta y de recambio para nuestras carreras con nuestro coche de inercia. Eh, lo primero, claro, lo ideal es poder disponer de un, un trastero, una lonja, algo así, para, para poder trabajar con nuestro vehículo, con las herramientas aquí bien, bien clasificadas para tener fácilmente acceso a ellas, igual que un, un banco de trabajo y un, y un sargento, un tornillo de banco grande, es un poco... Eh, lo necesario para poder hacer este, la mayor parte de, de reparaciones con cierta garantía. En cuanto al material necesario para las carreras, eh, vamos a hablar por un lado de lo que son recambios y por otro lado de lo que es herramienta. Eh, en cuanto al material de carrera y recambios, eh, bueno, lo primero es. Eh, yo diría el tema de la, de la ropa. Veis que me he puesto yo la camiseta de zona de gravedad. Eh, no es caro ir a una tienda de serigrafía y que os hagan pues una yo en este caso corro con unas mallas, con, que os pongan un logotipo así a dos tintas, eh, es fácil de hacer y da muy buena imagen para, para nuestro deporte, una gorra, oye, pues para, para antes, para la inscripción, para los premios, etc., yo creo que todo ayuda a mejorar la imagen de nuestro deporte y creo que es muy positivo hacerse una, una equipación con nuestro, con nuestro equipo. Más cosas que necesitarás para la carrera, ya sabes que es obligatoria la eslinga, eh, la eslinga de remolque, las clásicas son las anchas estas que venden en cualquier ferretería industrial. Yo personalmente te recomiendo que saltes a las eslingas a las de lo que se llaman DINEMA, el Dainima, que es eh, una, un cordino de escalada especial que aguantan también 2.200 kilos y tienen 2 metros de largo, como, como te exige el reglamento, 2 metros, 40, por ahí andan más o menos eh, pero tienen un par de ventajas primera que como puedes ver son muy pequeñitas abultan muy poquito espacio con lo cual eh, dentro del vehículo ahorramos espacio que siempre vamos justitos de espacio y dos además son un poquito dinámicas eh, te quitan un poco el primer tirón muchas veces los que nos <coughs> remontan con el coche a veces pegan tirones y parece que te vas a partir el cuello o vas a dañar el coche entonces eh, hace un poquitín como de muelle y te quitan muchos trayazos yo personalmente te lo recomiendo encarecidamente estos son grilletes, podrías utilizar también mosquetones, lo que pasa es que el mosquetón es de aluminio y muchas veces van arrastrando por el suelo cuando las slingas aflojan y se acaban dañando. Eh, cómprate unos grilletes de... también en una ferretería, son baratos, no fallan nunca, cómprate alguno más por si acaso y olvídate de problemas. Además ocupan menos espacio más material para lo que es puramente la carrera eh, es muy recomendable que en tu coche diseñes lo que yo llamo el maletero generalmente detrás en la parte trasera detrás de, de tu cabeza siempre hay un huequito en la carrocería eh, que deberías de preparar incluso lo puedes acolchar eh, para tener ahí guardadas las cuatro o cinco cosas que tienes que llevar encima mínimo la eslinga como ya hablamos eh, para cuando estás entre manga y manga dejar los guantes etcétera y un par de cosillas interesantes que siempre hay que llevar que son eh, un bidón de agua un bidón de bicicleta simplemente en las carreras en verano hacen mucho calor y conviene ser autosuficientes. Si hace mucho calor puedes congelar la mitad del bidón de agua y luego rellenarlo con agua fresca y se te va derritiendo poco a poco y siempre tienes aguadita fresca. Eh, carreras con mucho sol, no hagas la tontería que hacemos todos siempre, eh, llévate un botito pequeño de crema, embadúrnate eh, de crema sobre todo el cogote porque al final son muchas horas de espera ahí arriba en el, en el monte y a veces te puedes quemar y eso no conviene. En las carreras con lluvia, al revés, lo que te tendrás que llevar es un paraguas plegable, de estos que se pliegan, que se quedan hechos nada, eh, lo metes ahí en el maletero y oye, vas a salir a la carrera mucho más seco y mucho más tranquilo, incluso podrías llevar dos, uno para ti y otro para la entrada del habitáculo del vehículo, por eso tienes que, que dejar este pequeño maletero, el, el maletero tiene que ser del tamaño más o menos de un casco, más o menos, un poquito menos que un casco, con ese, con ese tamaño te cabe todo. Otra cosa que deberíamos de llevar encima es un pequeño estuche, un neceser, un estuche, algo así, para llevar un poco las herramientas imprescindibles. Eh, pues llevas unas, un juego de llaves de Allen, de todas las medidas, llaves planas, pues del 8, 10, 13, 15, las que más se gastan un pequeño manómetro, eh, las llaves del coche, todo ese tipo de cosas imprescindibles que tienes que llevar encima por si acaso, esperando en la línea de salida, descubres alguna pequeña avería que tienes que solucionar en el momento. A veces ocurre y hay que ser también autosuficiente llevando un, un poquitín de herramienta mínima para, para cualquier momento. Vale, saltamos de categoría. Vamos a hablar ahora de los recambios que no llevamos en el vehículo, pero sí que llevamos en el coche, por si acaso tenemos avería, una avería y rompemos algo. Yo personalmente los organizo en estos... Eh, estos maletines vale, son así modulares, yo tengo cuatro y se van apilando unos con otros, además se enganchan unos con otros y eh, esto se abre así por seguridad para que no se te abra y tienes todos tus recambios perfectamente organizados. Yo en mi caso tengo uno para tornillos y similares, otro tuercas y similares, otro para rótulas y similares y otro para hidráulica, todo lo relacionado con frenos, pastillas, etc. ¿Por qué? Porque cuando tú en la carrera de pronto descubres que se te ha caído la, el tornillo que sujeta la pinza de freno, necesitas un tornillo de Allen métrica 5 de 15 milímetros de largo y tienes que ir a tiro hecho a por él. No, no, no dispones más que de un minuto para ponerlo. Como tengas que buscar en un bote todo mezclado es imposible encontrarlo. Ten las cosas bien clasificadas que te va a servir para el día a día y para el día de la carrera encontrar una rotucola métrica 8 con rosca izquierdas, o cualquier cosa que puedas encontrar, si no la llevas así clasificada, es imposible. Además, así es mucho más fácil para transportar. Muy bien, si trabajamos ahí en la carrera, normalmente lo, lo ideal es no tener que tocar demasiado del coche, pero si necesitamos trabajar en, en el coche, vamos a necesitar dos cosas, básicamente. Lo primero, una superficie nivelada, ¿vale? Eh, para ello, lo más fácil son utilizar estas losetas de las de suelo, de estas de PVC, que son muy baratas, que venden en las ferreterías, en los grandes almacenes estos de, de construcción y decoración, los estas de PVC, las más baratas que hay, son adhesivas, las puedes pegar una con otra así para espalda con espalda y eh, puedes medir el, el grosor que tiene, compras un par de paquetes que son muy baratos y puedes ir poniendo montoncitos para lo, lograr un suelo nivelado. Lógicamente para nivelar, nivelar el suelo necesitarás un nivel de estos de los de carpintero muy largo, de estos de, de metro y medio y así puedes tener una plataforma estable si tienes que realizar cualquier tipo de ajuste en tu coche. Cualquier paralelo, etcétera Si el suelo no está plano, te va a salir mal. Entonces, lo primero que necesitas es un suelo nivelado. Eh, al punto más bajo le vas poniendo más cuñas hasta que las cuatro eh, los cuatro platillos, los cuatro bases de las ruedas, están a la misma altura. Eh, también necesitarás eh, guardar todo lo que vayas haciendo. Yo te recomiendo estas bandejitas de... Eh, metálicas para todos los tornillos etcétera que vayas utilizando o contenedores contenedores de plástico etcétera porque si no cuando estés trabajando todo se te va a caer al suelo y como lo dejas en el suelo no lo vas a, a volver a encontrar bueno, y en cuanto a herramienta, yo lo que utilizo es otro, otro carrito de estos que también es modular, también se puede ir apilando, haciéndolo más alto, más pequeño para poderlo meter en el coche, y luego tiene ruedas para transportarlo y un, y un brazo que sube y que baja. Es muy útil para tener las herramientas bien ordenadas en casa y para cuando vas a las carreras, de nuevo, ser autosuficiente. Tiene varios compartimentos, tú vas metiendo las, las herramientas según el tamaño y, y llevas todo lo necesario, pues desde limpiadores de líquido de frenos, unos rollos de... De papel de cocina para, para limpiar, todo el tema de herramienta que ya hemos visto, guantes eh, para trabajar tú, eh, pues mira, una eslinga para hacer, para las ruedas de tubeless eh, poder talonarlas en, en carrera, recambios, pues... Eh, Repuestos, pues yo que sé, desde la, desde la columna de dirección, eh, pletinas de, de dirección por si te pegas un golpe, trapecios de repuesto, etcétera, etcétera. Pero todo bien clasificado en un, eh, en un armarito rodante de estos para llevar todas las herramientas a buen recaudo y eh, poderlas encontrar cuando las necesites. Muy recomendable también, por ejemplo, los, los sangradores de, de frenos. Esto es un depósito que lleva aquí un, un latiguillo y aquí eh, al final tienes un, un grifito que tú lo conectas en tus bombas de. De freno, abres el grifo y va saliendo el líquido de frenos y no tienes. Lo puedes hacer una sola persona y no necesitas a alguien que esté metiéndote líquido de frenos. Este tipo de detalles eh, te puede salvar una carrera porque puedes reparar un latiguillo de freno roto en un tiempo razonable. Y desde luego, otro aspecto muy importante, si te lo puedes permitir, es acceder a un segundo juego de ruedas completamente montadas. Yo normalmente llevo ruedas de, más para seco, más para lluvia. Ves que las suelo tener envueltas en este plástico transparente. estas son las bobinas de, de envolver los volantes en los, en los talleres para que no se seque la la goma Y en caso de un pinchazo puedes cambiar una rueda rápidamente, que si no, lógicamente te llevaría mucho tiempo y podrías arruinar la carrera. Tanto por el tema de los pinchazos como para el tema de seco y lluvia, si puedes acceder a ello, desde luego es, es muy interesante el tener un, un segundo juego de ruedas. Otro elemento muy sencillo y muy interesante es un clinómetro, que no es más que una, una escala de ángulos, que lo que tiene es una agujita con un peso en la parte inferior que te indica el grado que tienes. Esto es muy útil para medir las caídas de las ruedas, eh, siempre que tengamos el, el suelo nivelado. Más complementos interesantes, por ejemplo, si tienes la suerte de poder meter tu coche inercia dentro del coche, si tienes un familiar o un coche un coche grande, este tipo de rampas son muy útiles, se utilizan... Para personas minusválidas que suben con silla de ruedas y son de aluminio, plegables, se, se pliegan entre secciones, aguantan muchísimo peso y son comodísimas para meter y sacar el coche sin tener que hacerlo a pulso, lógicamente. Si subes la goitibera dentro del coche, recuerda que tiene que estar, por ley, eh, bien fijada. Siempre los coches tienen dentro unas argollas que te permiten, con unas, con unas cinchas de estas de, eh, de slinga, eh, atarla dentro del coche para que en caso de un accidente nunca se, nunca se moviera.